Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta vez, una vez más, mejor dicho, para mostrarles este hermoso dúplex de 158 metros cuadrados, aquí ubicados en Urbanización Alto La Merced. Síganme, por favor. Quiero mostrarles que este es un departamento, es un dúplex, está en Residencial Adaman, el quinto piso. Es un dúplex con doble altura, tiene una araña extraordinaria. Ahí está, que le enfoca a Darnelita para invitarlos a conocer este duple de, como les comentaba de 158 metros cuadrados tiene sala comedor, bastante amplia vamos por este lado porque quiero mostrarles el lado de la cocina esta es una cocina modelo americana es una cocina abierta con muebles altos y bajos en un tono de bastante tendencia en esas épocas en un color de cuarzo negro brillante ahí está, es una cocina exquisita perfecto y también contamos con nuestro eh, Grifería que es de la marca Fratelli es una marca italiana. Y comentarles también que aquí en el primer nivel es un duplex eh, de doble altura, en el primer nivel tenemos sala comedor bastante amplia, cocina, modelo americana, muebles empotrados, altos y bajos. Tenemos también en el primer nivel el lado de la lavandería, también aquí ya lo puedes, acá tienes todo listo ya para que traigas tus cositas, para que ya esté listo solo para que te acomodes, unas cositas más y ya está. Síganme por favor, vamos a entrar al primer baño, el primer baño, eh, todas las habitaciones tienen baño pero quiero que vean este baño por favor, que es un baño lindísimo, es un baño enchapado de piso a techo con modelo de ducha española, ahí está su vanitorio también con su mesita de cuarzo negro brillante, ese color de tendencia, ese black and white que siempre nos gusta a todos los que tenemos unos gustos así bien selectos, bien delicados, este es en el primer nivel. El primer servicio higiénico y pasamos al primer la primera habitación. Pasen por favor. Nos encontramos en la primera habitación, es una habitación bastante iluminada también, viene con sus closets empotrados. Quiero que vean por favor el espacio de los closets, porque esto para... es, es muy importante, miren, tienen estos espacios muy buenos para que metas acá los jeans, los bolitos, los ropitos, con este frío que también estamos. Ayer que parece que ayer que llovió, ¿verdad? Llovió bastante fuerte, entonces, para que pongas esas casacas grandes, esas para poder... Miren, acá lo tenemos. Bastante amplio, bastante cómodo. Ahí toda la distribución. Y esta vista que es espectacular. Porque aquí en este duplex lo, lo que más vas a ahorrar es en fluido eléctrico. Ahí está. Mira, tenemos esa vista extraordinaria. Mira, ahorita ya son más o menos como las 5 y, y tantos de la tarde. Y es con esta vista que nos sorprende Residencial Adaman. El quinto piso de este duplex. Fenomenal, que no te lo puedes perder. Ahora vamos a la, al segundo nivel, por favor. Pero primero, antes de ir al segundo nivel, quiero que, por favor, grabes esto, Darnelita, y me ponches esta vista que estamos acá, estas mamparas de doble altura, de piso a techo, y quiero que, ves, que veas este balcón. Para estas tardes, como ahorita, como estoy yo, súper relajada, súper tranquila, Aquí miren, para esas cenas románticas y esta vista increíble con las que nos sorprende hoy día Huancayo. Miren estos atardeceres, este atardecer no te lo vas a poder perder, este duplex de 158 metros cuadrados puede ser tuyo, y sabes que ya nos puedes ubicar en Girón Las Orquídeas, 207, cuadra 13 de la altura de Carmen del Solar. Ahí te vamos a dar todas las información Si ya haces este duplex, está disponible para ti. Vamos para que veas, por favor, en el segundo nivel. Tenemos este modelo de escalera flotante. Si tú ves, vamos, subimos. Este modelo de escalera flotante que es lindísima, que es lindísima y que también aquí en el segundo nivel vas a ver la vista, no, que te vas a querer enamorar, todos los que vienen se enamoran de este duplex, ¿eh? así que no tienes ningún pero para no cotizar este duplex, mira, este es un, ya estamos en el segundo nivel, este es un pequeño hall ¿No? Aquí puedes poner un sofá a las chicas que les gusta tejer, que estamos tranquilas, esas tardecitas, esas tardecitas que estamos así todas tranquilas, te recomiendo acá un mueble, un sofá con toda esta vista impresionante, ahí está, me ayuda Darnelita, esta vista impresionante mira, que está todo huancayo. Aparte que comentarte que ese, que ese departamento de este duple es bastante cálido, muy, muy cálido, no sientes frío. La verdad que yo estoy acá muy cálida, muy acogedora. Vamos por acá, por favor, para mostrarte la segunda habitación. También iluminada, empotrado. Ahí están, las ventanas tipo ventanales para mayor iluminación. Acá tenemos el, lo que es los closets empotrados y aquí para que pongas tu televisión. Todo listo, todo listo, ya está. Sigamos en la misma habitación, tenemos el baño, este es el segundo servicio higiénico con separación, modelo de ducha española, española en este tema, en esta tendencia de black and white, eh, el mesón de cuarzo negro brillante respaldados por nuestra marca Fratelli, una marca italiana que siempre nos tiene este, respaldando, ¿no? acá la empresa Ancosur, modelo de ducha española, enchapados de piso a techo como podrás ver, ahí está, esta es la segunda habitación. En el segundo nivel te comento que son dos habitaciones y dos servicios higiénicos, en el primer nivel es un dormitorio, una habitación y un servicio higiénico, sala comedor, cocina y una pequeña lavandería. Sigamos, por favor, este, la habitación principal con este closet de ensueño. Miren este closet. De pared a pared, de punta a punta. Ahí está. Bastante grande, amplio. Para nosotros que nos gusta tener muchísima ropa, que nos gusta combinar un poquito. También bastante iluminado, ¿eh? pero miren más o menos de noche cómo ilumina. En esas nochecitas ahí está, ahí ilumina con nuestros dicroicos, la luz cálida, la luz este, templada. no todos los, todos los ambientes de este duplex son bastante cálidos, bastante abrigadores, bastante acogedores. Así que para esas, eh, para esas reuniones que tú quieres tener aquí con tus amigos, ahí en la sala, uf, te va a parecer increíble. Este dormitorio principal también tiene su baño. Igual con todos los acabados del primer, del primer nivel, eh, enchapados de piso techo, modelo de ducha española, ahí está el vanitorio, ahí está, todos los acabados 100% a uno. Perfecto, ahí está, nos está apoyando Darnelita, una capa de esto. Perfecto, chicos. Para recalcarles que este es un dúplex de 158 metros cuadrados. Todas las habitaciones tienen closet empotrados. Estamos en el segundo nivel. Eh, recalcarles que en el primer nivel tenemos una sala súper, súper amplia. Y quiero que por favor enfoquen esta araña decorativa... Que es increíble, tú quieres hacer acá un cumpleaños, un bautizo, en eh, un día especial, una cena romántica para, para los novios, para los esposos, para un aniversario más. Esta sala es la mejor opción. Y sobre todo, ¿qué es este duplex? ¿Por qué? Porque se encuentra en el edificio Adaman. Aquí en el edificio Adaman está el duplex del quinto piso, que también tenemos nuestra área de parrillas, nuestra zona de fogatas, tenemos una lavandería también dentro del duples como también en las áreas en las áreas comunes por favor no quiero que te pierdas este duplex porque ya puede ser tuyo, ya ya ya encuéntranos, te doy la dirección nos puedes encontrar en todas las redes sociales ahora vamos bajando por favor porque quiero que enfoquen todo esto miren, estructuralmente es muy seguro y sobre todo que los acabados son de primera, como siempre nos tiene acostumbrados Sancosur, ¿no? con todos los acabados en todos nuestros proyectos que, que hemos ejecutado, como Vita, ahorita que estamos en preventa también de Neo. Pero si ya deseas un departamento listo para habitar, yo te ofrezco este dúplex que no te vas a querer mover de acá de tu edificio. Acá tienes todo, aparte que en este edificio tienes gimnasio, tiene sauna, tiene zona de parrillas, tiene zona de fogatas, entonces está todo dentro de un edificio. Estamos en la mejor ubicación que es en el Alto La Merced. Y para terminar, queridos amigos, con esta vista impresionante aquí en lo que es Alto La Merced, ahí está, es fantástico. Las tardes que vienes acá es querer no moverte. ¿Y qué más? Tú puedes ser dueño de este depa que no, no te vas a querer mover de acá. Los fines de semana aquí son increíbles, y no solo los fines de semana. Acá todo el sol está desde las 6 de la mañana. Lo que vas a ahorrar acá es definitivamente en el fluido eléctrico. Con este sol quiero despedirme, quiero que por favor no se pierdan esta oportunidad de obtener este duplex. Encuéntranos, como te vuelvo a repetir, en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Nuestra página web www.ancosur.com.p y también nos encuentras en nuestras oficinas, que ahí se van a encontrar con todo el equipo de ventas, con Alicia, con Miguel, que, con, con mi persona también, Karim, que los vamos a atender con todo el cariño del mundo para atenderlos en Girón Las Orquídeas, 207, cuadra 13 de Calmen del Solar. Los espero con todo cariño, somos Ancosur, vive diferente.